¡Hola! El día de hoy vamos a revisar cuentos escogidos para nosotros por Julio Cortázar. Se trata de este libro, una selección de nueve relatos que Cortázar dice son inolvidables. No estoy muy seguro de cómo proceder en, en la revisión de este libro porque no es una obra íntegra, es más bien una compilación de cuentos, así que creo que les hablaré un poco de cada uno. El primer cuento se llama El puente sobre el río del búho y empieza con la imagen de una ejecución y el relato simplemente explica cómo llegamos hasta ahí y hay algo muy emocionante que pasa después. El autor es Ambrose Bierce él es hijo de una familia de agricultores y participó en la guerra de secesión estadounidense y de ahí el, digamos, el encanto de, de su relato. Luego hay un cuento de Borges, de Jorge Luis Borges, del argentino. Y, tiene un nombre extraño, espérense. Long Orbis Urbicertius. Long Orbis Urbicertius nos cuenta la historia de un grupo de intelectuales que se distribuye por el mundo y empieza una enciclopedia sobre un mundo fantástico. Eh, suena extraño, pero realmente el relato es muy envolvente y vale la pena leerlo. Después está uno de mis dos cuentos favoritos en este libro, es eh, un recuerdo navideño de Truman Capote. Un cuento navideño narra la historia de un niño que se cría con su mejor amiga, que tiene 67 años, o algo por el estilo. Y juntos hacen muchas travesuras, y preparan comida, e interactúan con los vecinos, y en un relato de lo más casual, eh, expresan lo más lindo de la amistad de la familia. Y bueno, ustedes se imaginarán qué pasa cuando conforme pasan los años, y Truman Capote creo que mágicamente logra, logra transmitir todo lo importante de, de la vida en este pequeño cuento. Me dije a mí mismo que iba a hacer una lista de las cosas que me hacían llorar cuando lea, y un relato navideño es una de esas. No les voy a contar nada sobre Conejos Blancos porque les arruina el cuento, pero... es un cuento bueno. Luego está el relato de La Casa Inundada. Un escritor se va a vivir con una señora que le paga las cuentas a condición de que lo acompañe en su casa, que está inundada. La señora tiene dinero, la inundó a propósito. Luego viene el cuento Éxtasis. En Éxtasis hay una protagonista que siempre está muy alegre y que encuentra muchos motivos para estarlo. Motivos simples como un peral, unos gatos, y nosotros podemos vivir esa alegría a través de ella, pero al mismo tiempo darnos cuenta de qué tan real es eso es real. Luego está Un sueño realizado, que es una obra sobre una chica que tuvo un sueño y quiere que se haga realidad, entonces paga a algunos actores para revivir la escena. Y bueno, el final es bastante interesante, pero no se los voy a contar porque tienen que leer. Finalmente hay un relato de Edgar Allan Poe, William Wilson, en primera persona como muchos de sus cuentos, donde juega bastante con la psique del personaje que es algo que a los fans de Paul les gusta bastante. Y el último es un libro de... un cuento, perdón, de león Tolstoy, lo cual para mí me sorprendió, no sabía que había escrito relatos breves, y se llama La muerte de Iván Illich. Y si saben contar y me han seguido eh, el relato, este es el último cuento y por tanto mi segundo cuento favorito del libro. La muerte de Iván Illich relata no solo eh, sus últimos años, sino que lo sigue un poquito desde el comienzo de su carrera, y digamos que es extremadamente bueno en darte esa sensación de muerte que tienen las personas que ya están muy viejitas o las personas que tienen depresión. Es una, razón, una de las razones por las cuales recomendaría el libro y es que te ayude a entender ese, esa sensación de muerte que puede acompañar a, a las personas y cómo lidiar con ello. El libro finaliza con una nota biográfica sobre cada uno de los autores y también con una conferencia que Cortázar dio sobre los cuentos ¿no? y finalmente hay un análisis sobre los, los, aquellos que escogió, escogió Cortázar. Mi conclusión es que la gran mayoría de personas va a encontrar en este libro al menos un cuento que le guste y que realmente no vaya a olvidar jamás, que, que fue precisamente lo que buscaba Cortázar cuando habló de esta selección de cuentos. También pueden explorar un poquito sus gustos, ya que si escogió estos cuentos que están principalmente escritos en primera persona y que tienen, eh, digamos, un nexo entre lo real y lo irreal, pueden entrever también qué es lo que le encantaba a él y es, digamos, que una manera también de poder aprender su estilo de escritura. Entonces, muy buen libro, eh, lo recomiendo. No sé dónde conseguirlo porque lo compré de segunda mano y bastante barato, pero sí. Si Encuentren alguno de estos cuentos en, en otros libros, léanos y léanos. Y bueno, eso es todo por hoy. Si les gusta, si no les gusta, comenten si quieren que revise algún libro o si tienen algo más que decir respecto a este, eh, abajo en los comentarios. Y eso fue todo por hoy. Soy Andrés Delgado y nos vemos la próxima. Casi me olvido. Muchas de las piezas de arte que vieron acá son eh, pinturas de mi hermana. Verónica Delgado, así que pueden seguirla en su Instagram. Voy a dejar acá abajo el enlace, a lo mejor su página web. Síganla en su página web. Ya, ya lo dije, no me mate.